Yo... soy feliz todos los días. Mi papi y mi mami son amables. Esto... me caí. Estoy bien. Papi... Mami... Los quiero mucho. Escucha la voz interior. Si sospechas de abuso, no dudes en llamar. Estoy bien.